...Facultad de Ciencias Económicas... ...estás en Economía de Bolsillo... ...el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR... ...Tu Lugar Se Escucha. Seguimos en Economía de Bolsillo... ...por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos... ...estamos ya en comunicación con Lucas Iramain. ...Lucas es sociólogo, especialista en la relación Estado-empresas... ...y ha estudiado especialmente la política económica de Martínez de Oz, ...vinculada con ciertos sectores como obras públicas viales, siderurgia y energía... ...durante la última dictadura cívico-militar. Buenas tardes, Lucas. Bienvenido a Economía de Bolsillo. Hola, Cecilia. Buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, Gabriel, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este momento con ustedes... ...así que muy agradecido por la invitación. Al contrario, Lucas, muchas gracias por atendernos, por estar un rato con nosotros y, y charlar eh, sobre tus temas de investigación, que desde luego hoy en día toman un protagonismo, porque recordamos efectivamente lo que ocurrió el 24 de marzo de 1976 y uno de los aspectos claves del proceso militar eh, de aquel entonces fue el aspecto económico y en este sentido creo que sería interesante poder indagar en, estas, eh, en estos temas que son quizás más de detalle pero al mismo tiempo son muy significativos como es la relación entre empresas y Estado en el contexto de la dictadura eh, ¿qué, ¿qué aspectos crees que son más destacables y, y, y prioritarios digamos para analizar esa relación en aquel entonces? Bueno, en primer lugar me parece que que un, un aspecto a destacar es eh, la caracterización que se hace de la gestión económica de la última dictadura cívico-militar. Eh, habitualmente se la suele caracterizar, y creo que correctamente, como, como parte de un proceso más amplio, de como señalabas hace un rato vos, Ignacio, de, de la regulación financiera, de una oleada de neoliberalización a nivel mundial. Pero me parece que una de las particularidades que también tiene la última dictadura en el caso argentino es que esa esa instancia de, de globalización financiera o de desregulación financiera se conjugó con una serie de aspectos que permiten caracterizar, a mi entender, y retomando los aportes de algunos autores importantes como Alfredo Pucharelli o Jorge Schwarz, Juana Castellani o Paula Canelo, caracterizar a la, a la gestión económica de la última dictadura, y en particular la de Martínez Oz, como una gestión liberal corporativa. Es decir, como una gestión no eminentemente neoliberal, sino como una gestión contradictoria, paradójica, tensionada por elementos eh, típicamente liberales, como el principio de subsidiariedad del Estado, de la retirada del Estado de la economía, pero paradójicamente articulada con una fuerte intervención del Estado en distintos aspectos, en distintos sectores de actividad económica, como la obra pública, como el propio sector financiero, la reforma financiera del 77, eh, la ley de inversiones extranjeras de 1976, o incluso el llamado enfoque monetario del balance de pagos de diciembre del 78 también es una, eh, una impronta intervencionista, por supuesto con un sesgo excluyente y regresivo, pero no deja de ser una impronta intervencionista de la gestión económica de la dictadura. Por eso me parece que uno de los primeros aspectos que hay que destacar es que esta gestión es una gestión contradictoria, plagada de tensiones, plagada de disputas al interior del propio elenco gubernamental, al interior del propio equipo económico, entre liberales más tradicionales y liberales más tecnocráticos o neoliberales, y por supuesto con eh, ciertos sectores de las Fuerzas Armadas más vinculados a una tradición más industrialista, estatista e intervencionista, que representaban en algunos casos, por ejemplo, con el Ministerio de Planeamiento, con Genaro Díaz Besones, etc. Así que me parece que ese es uno de los aspectos para entender esa relación. Sí, creo que además es eh, uno de los aspectos también destacados por la literatura histórica eh, ha sido el papel que han cumplido los militares en, a lo largo de la historia en el proceso de industrialización. Entonces también llama la atención, eh, creo que es interesante mostrar esas extensiones internas entre, eh, yo me refiero sobre todo a la década del 30, no, no, no a los militares de la década del 70, pero, pero además también hubo gobiernos militares... Eh, alineados con el desarrollismo, ¿no? Toda la, la onganía, onganía, básicamente, digamos, tuvo una, en muchos aspectos una política desarrollista. Eh, ¿Qué es lo que cambia en el 76 para que haya, digamos, una reorientación hacia eh, sobre todo el capital financiero internacional y cómo se dan esas tensiones internas dentro de la, de la Junta Militar? Bueno, yo creo que bastante de ese cambio en la orientación tiene que ver primero con el contexto internacional, de reestructuración global del capitalismo, de agotamiento del patrón económico de posguerra, de la segunda posguerra, de agotamiento del patrón tecnológico forrista eh, Tiene que ver con la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods en 1971, con la libre flotación de las monedas a partir de ese momento, con la crisis del petróleo, la primera crisis del petróleo de 1973 y luego la posterior del de 78 al 80, me parece que es un escenario internacional que va reconfigurando las relaciones de fuerza a nivel global y a nivel regional o a nivel local entre las distintas clases y fracciones de clase Y me parece que el proyecto político-económico de la última dictadura cívico-militar se, in se inserta dentro de ese escenario internacional que inclina al fiel de la balanza, lamentablemente, hacia un sector de poder muy concentrado. Y en ese sentido me parece que el escenario internacional juega un papel importante, pero... Insisto, hay especificidades, hay tensiones que tienen que ver con la propia dinámica local de, de esta dictadura eh, atravesada, insisto, por distintos clivajes que tienen que ver con el reparto, por ejemplo, tripartito del poder eh, político entre las tres fuerzas ¿sí? ese dato no es menor eh, a su vez entender el conflicto histórico que existió, por ejemplo, en el seno del ejército entre posturas más liberales y posturas más nacionalistas, y esto que señalaba antes de entender también la complejidad en, en, en el ideario económico, después de, de años de vigencia del pensamiento keynesiano, o el pensamiento desarrollista, a partir de mediados de los 70, eh, empiezan a, a prevalecer estas ideas más neoliberales, más monetaristas, vinculadas por ejemplo con la Escuela de Chicago, con los premios Nobel a Milton Friedman y a, y a Hayek, y me parece que ese ideario también se expresa en las tensiones del propio equipo económico, entre un ala más liberal tradicional que pretendía restablecer el poder económico a los sectores primarios exportadores, que uno podría ejemplificar de manera paradigmática en el propio Martínez de Oz como representante de esos sectores más tradicionales, pero también se conjugaba con posturas más vinculadas al capital financiero que se expresan, por ejemplo, en... El, el programa de, del 20 de diciembre de 1978 un programa más vinculado al capital financiero que incluso con el atraso cambiario que va a generar la llamada tablita de, de, de diciembre de 78 va a perjudicar a algunos sectores del, del campo o de los sectores agroexportadores. entonces ahí hay como toda una, una disputa interna en cuanto al diagnóstico y a las recetas para resolver la, la crisis del capitalismo argentino No, sí, te, te quería preguntar eh, eh, bueno, en estas políticas que vos planteás como, como contradictorias y estas tensiones, ¿qué sectores de la economía o qué grupos económicos específicos podemos pensar como los beneficiarios o quizás los aliados o los socios de estas políticas económicas de la última dictadura? Bueno, ahí es interesante la pregunta que hace Cecilia porque remite de buena parte a, al carácter no solo regresivo y excluyente de la política económica y del patrón de acumulación de capital que se instaura a partir del 76, sino también a que el proceso de desindustrialización de la economía argentina que se genera a partir de ese momento es un proceso regresivo, excluyente, pero que al mismo tiempo es heterogéneo, es asimétrico es decir, afectó de manera desigual, de manera dispar, a los distintos sectores de la actividad, a las distintas ramas industriales. Y una de las ramas o de los grupos, eh, donde tenían una presencia muy importante, los grupos económicos locales, algunos pocos conglomerados extranjeros, de larga data en la Argentina, son las ramas productoras de insumos intermedios, ¿no? de los insumos intermedios de uso difundido, como por ejemplo el cemento, la petroquímica, eh, la siderurgia, eh, la las pastas celulósicas, etcétera, el aluminio, son algunos de los sectores o de las ramas de actividad económica que se benefician paradójicamente en un contexto de desindustrialización que afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas más vinculadas a la industria liviana o a, la, a las primeras etapas del proceso de industrialización sustitutiva y estas ramas de actividad que tienen características técnicas muy específicas por ser capital intensivas, son las principales beneficiarias de, por ejemplo, los distintos subsidios que otorga el Estado en ese, en ese contexto, circunscriptos a estas actividades donde tienen presencia, no, caso, no casualmente, los grupos económicos más concentrados, que son una de las bases sociales de sustentación fundamentales del régimen dictatorial. Por ejemplo, pensemos en el sector siderúrgico, en eh, los procesos de integración vertical de Asindar y dalmine siderca pertenecientes a dos grupos económicos muy importantes, el grupo Asindar. De la familia Acevedo, del cual Martínez de Oz había sido presidente del grupo Hacinda, y eh, Arad Minesiderka, perteneciente al conglomerado extranjero o depende cómo lo que, querramos clasificar al grupo económico Techín. Bueno, esos subsidios basados en los distintos regímenes de promoción industrial, en particular el régimen de promoción industrial nacional de 1977, son los que canalizan toda una serie de recursos públicos hacia este capital más concentrado, en detrimento de pequeñas y medianas empresas, y de otros grupos, y de otro tipo de grupos económicos. Así que podemos... Lucas, sí. bueno. Lucas eh, una de las miradas que hay respecto de este de este proceso, digamos, también viene ya de, de años anteriores, donde a partir del 56, claramente había un objetivo que era desperonizar el, el país, eso se intentó de, de diversas maneras, pero... Enfrente en ese proceso había un sindicalismo muy fuerte, un grupo de trabajadores muy fuerte, que incluso se contrapuso con, si se quiere, la idea de modelo de desarrollo más capital intensiva que se intentó implementar a partir, bueno, que se implementó en realidad a partir de, de Frondizi. En el 76, ¿qué mirada tenés vos respecto de la política? que había hacia los trabajadores, la política, digamos, en términos económicos, incluso dentro de las empresas del Estado. Eh, ¿Qué mirada tenés eh, al respecto pensando en esto de que, bueno, si queremos desperonizar el país, tenemos que ir directamente contra el grupo más representativo del peronismo que en ese momento eran los sindicatos? Sí, ahí es muy importante, por ejemplo, esto que vos señalabas de, del rol de las empresas públicas, ¿no? Eh, ese intento de desperonización o esa tentativa de desperonización y que podríamos que efectivamente podemos calificar que fue a sangre y fuego de cruenta represión, también se verificó no solo en el sector privado, sino también en las empresas públicas. Las empresas públicas, los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas fueron particularmente víctimas de esa represión eh, política y de, también de la represión económica operaron distintos mecanismos de disciplinamiento sobre la, la clase trabajadora y sobre los empleados de las empresas públicas a través de leyes específicas que eh, se santeaban a trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas por considerarlos, entre comillas, subversivos, díscolos o eh, incompetentes para el normal, entre comillas, funcionamiento de las empresas públicas eh, a través de la caída de los salarios reales de, las, de los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas y también a través de, en los casos en que en que no se lograban cesantiar algunos trabajadores y trabajadoras, se los eh, disciplinaba fuertemente intensificando los ritmos de explotación eh, en el trabajo, lo cual se verifica también en, por ejemplo, una serie de indicadores que tienen que ver no solo con la, la caída de la cantidad de personal ocupado en las empresas públicas, el aumento de los niveles de productividad, la caída del salario sino también, por ejemplo, con un dato muy significativo, es la caída en los niveles de las tasas de ausentismo en las empresas públicas, lo cual marca un indicio, pese a la resistencia obrera que hubo durante el periodo, que a veces queda medio invisibilizada, pese a la resistencia obrera, la resistencia de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas públicas, el férreo disciplinamiento, la represión fue tan fuerte, que se verificó en, por ejemplo, en estos indicadores de caída del salario, aumento de la productividad, intensificación de la jornada de trabajo, ...y eh, caída de los niveles de ausentismo y de conflictividad obrera. En alguna medida, en, entonces también, eh, a, digamos, po, podían, más allá de este conflicto que vos decías, interno, que había dentro de, por lo menos, algunos espacios... Por decirse que también eh, había como dos vías, una por un lado, eh, el agotamiento de las empresas públicas... ...decís que también había un objetivo de, de agotar las empresas públicas para poder desprenderse... ...o eso es un fenómeno que podemos observar más adelante, en realidad... Eh, sí, había una intención que incluso está plasmada en el programa del 2 de abril del 76, en el programa, en el anuncio, en el tristemente célebre programa de Martínez de Oz del 2 de abril del 76, en donde aparece ya el principio rector de la filosofía privatista de la dictadura, con este esbozo del principio de subsidiariedad del Estado, de retirada del Estado, con ese famoso eslogan de achicar el Estado, desagrandar la nación aparece esa tentativa de privatizar las empresas públicas de des desmantelar el estado empresario pero de vuelta las tensiones al interior del propio elenco gubernamental y las tensiones al interior del propio equipo económico no lograron eh, llevar a cabo este proceso de privatización de manera plena lo cual se, se logró con una solución de una suerte de solución de compromiso que fue la llamada privatización periférica de las empresas públicas es decir la subcontratación, tercerización, sesión de ciertas actividades que tal vez no eran tan estratégicas en algunos casos, aunque en el caso de IPF sí, eh, de sesión de ciertas actividades que, eran, que las, hacía, las hacían las propias empresas públicas, transferirlas al sector privado y particularmente a los grupos económicos locales y el núcleo duro de la llamada patria contratista. Es decir, hubo un intento de privatización, pero que quedó a mitad de camino, quedó medio trunco por las resistencias de los propios directivos de las empresas públicas, muchos de ellos militares, pensemos por ejemplo en las empresas que pertenecían a la órbita de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que estaban en contra de ceder las empresas públicas, que eran un botín de recursos impresionantes, ceder esos recursos al capital privado, y o, o también por convencimiento ideológico o por cuestiones de hipótesis de defensa nacional, de eventuales conflictos bélicos, por ejemplo el conflicto el potencial conflicto con, con Chile por el canal del Beagle consideraban que no era pertinente desprenderse de esas empresas públicas. Entonces la solución de compromiso a mitad de camino que ensaya el equipo económico de la dictadura, y en particular la gestión de Martínez de López, es esta privatización periférica. Que no obstante deja huellas muy nocivas sobre el desempeño de las empresas públicas. Empresas públicas sobreendeudadas, tanto en, tanto en el mercado doméstico como en, el, como en términos de moneda dura, y con bajos niveles de inversión, con mucha obsolescencia te tecnológica, estas empresas públicas van a ingresar al retorno de la democracia con graves problemas, graves problemas que en alguna medida van a terminar decantando posteriormente las llamadas reformas estructurales de los 90 con las privatizaciones del menemismo. Pero no se puede entender, me parece a mí modestamente, las privatizaciones de los 90 sin entender el deterioro que sufren las empresas públicas y en particular YPF durante la gestión eh, económica de la dictadura y en particular a partir de la política de privatización periférica. Lucas, ¿cuál pensás vos que, o si se puede trazar en ese contexto de contradicciones y tensiones internas, eh, los lineamientos estratégicos en política económica de la dictadura militar? Es decir, por supuesto que nosotros sabemos, o sea, la, en general se saben, se conocen algunos lineamientos, pero si tú dices que decir, bueno, ¿cuál es el rol que se le asignaba a, a los, o se pensaba, para, por ejemplo, la industria de insumos difundidos?, eh, ¿Cuál es el papel que iba a tener el sector agroexportador, el sector financiero? ¿Qué, qué proyecto había ahí, eh, según tu interpretación, viendo estas tensiones? Eh, eh, ¿O cuál fue el que resultó, digamos, ¿no? en ese contexto? Sí, ahí creo que se había algo que amalgaba, amalgamaba a, a estas, a, pesar a todas estas disputas a, a los distintos sectores, era, como señalaban antes, eh, la represión sobre los sectores populares. Eso era un elemento fundamental. Y la política económica y el régimen de acumulación de capital que se va a instaurar y que tiene un lineamiento en ese sentido bastante claro, pese a todas las contradicciones, es que la política económica tenía que ser parte de un proyecto político refundacional del capitalismo argentino. Tenía que servir para reestructurar regresivamente sobre nuevas bases el capitalismo argentino e inclinar el fiel de la balanza, casi de manera definitiva, eh, la relación de fuerzas entre los sectores... ...de la clase dominante o de los sectores más concentrados del capital... ...en contra de los sectores populares. Eh, y me parece que en ese sentido la política económica jugó un papel protagónico... ...para inclinar ese fiel de la balanza. Fue parte de ese proyecto político refundacional... ...que no casualmente se autodenominó proceso de reorganización nacional... ...un proceso que incluyó no solo la arista económica... ...sino también las, las cuestiones políticos, sociales, culturales, etc. Entonces me parece que si hay un, un lineamiento claro es ese de ser parte de un proyecto político de carácter refundacional, que después fueron mutando algunos objetivos parciales y específicos, el lugar que se le otorga al agro, luego el lugar que se le otorga a las ramas de insumos intermedios, luego el lugar que se le otorga preponderante al sector financiero a partir de la reforma de 1977, pero más allá de esos vaivenes y de esas fluctuaciones en distintos objetivos y en distintos instrumentos de política económica, me parece que el denominador común está en este proyecto político refundacional, de disciplinar a la clase trabajadora, de disciplinar a los sectores populares y también disciplinar a una fracción del empresariado, sobre todo las pequeñas y medianas empresas industriales. Muchísimas gracias, Lucas. Eh, muchas gracias por tu tiempo, muy interesante y, y clara la entrevista. Eh, y bueno, te agradecemos por conversar con nosotros en este día. No, muchas gracias a ustedes, Cecilia, Ignacio, Gabriel, Claudio. Muy amables por la invitación, para mí fue un placer, así que siempre a disposición. Muchas gracias. de Lucas. Era Lucas Iramain en Economía de Bolsillo. Y seguimos en, en continuidad, ahora seguimos con el comentario de Claudio Coronel, que tiene que ver con el proceso de desindustrialización, bien digo, durante la última dictadura militar. Gracias, sí, sí, un pequeño repaso como para, para entender cómo llegamos y qué significó. Alguno, algunas cositas íbamos tirando pinceladas en la, en la entrevista, creo que quedó un buen pie para, para esta parte. Hay que entender que Argentina empieza un proceso de industrialización, que podríamos pensarlo, si bien es cierto que había ciertas industrias antes, Podríamos ubicarlo del, del 30 en adelante con algunos énfasis distintos y a partir del 56 una reformulación, si se quiere, del de, de, sentido eh, en el que iba a tener este proceso de industrialización, donde, eh, digamos, durante el peronismo, si bien había... Una idea de industrialización quizá no era tanto el foco de la política, sino que el foco de la política era más bien la distribución del ingreso y, y se entendía la industria como un mecanismo para eso. A partir del 56, del 58, en realidad, con Frondizi ya había una idea de desarrollo como fin en sí mismo. Entonces llega todo un proceso de, eh, de industrialización, eh, ...con Frondisi entran muchos capitales que realmente eh, generan una transformación... ...en la estructura productiva, en el sentido de que pasamos un, de una institución liviana... a ...una más compleja, es decir, el capital estaba orientado hacia la, la estructura productiva... ...luego tenemos ciertos vaivenes acompañados de una inestabilidad política y social muy fuerte... ...recordemos que en ese tiempo eh, los gobiernos democráticos estaban condicionados... ...por dos razones, en primer lugar... Por la proscripción del peronismo y en segundo lugar, entre otros elementos, ¿no? Y en segundo lugar, eh, porque los gobiernos democráticos que asumían de por sí eran débiles y, y ante cualquier circunstancia o que eh, mostrase un alineamiento de vuelta con el peronismo o... Un, o algo que no agradase a, a los poderes de ese momento iba a generar un golpe de estado y, y de esa manera los gobiernos no terminaban de desarrollar sus sus políticas no de hecho se, se dice mucho se aguantó hasta donde pudo pero lo terminaron por por voltear al final lo mismo pasó con con ilia y demás qué pasa a partir de, a pesar de toda esa inestabilidad política eh, y pese a algún que otro golpe de estado que sí intentó ...volver hacia el modelo agroexportador con algunas medidas... ...pero no lo logró esta, eh, establecer. Es cierto y como de alguna manera también se ve... ...en el gobierno del 76, como lo señalaba bien eh, Lucas... Eh, ...en realidad hay una... ...había cierta coherencia incluso en el marco de los debates también... los debates académicos y políticos... ...una cierta mirada hacia que el camino que debía seguir la Argentina... ...era de base industrial. Luego la discusión... Eh, ...digamos, no había una discusión de decir si había industria o campo... ...sino que ya la discusión que, que centraba a los académicos y ciertos ciertos políticos era... ...bueno, la eh, industrialización sí, qué tipo de industrialización... ...y ahí donde se debatía, bueno, necesitamos una industria capaz de competir internacionalmente... ...y de exportar, pero seguíamos en la misma línea, los debates iban a otro lado. Luego del golpe del 76, esto cambia, lo que busca este esta dictadura es directamente instaurar un nuevo modelo de acumulación eh, y sustituir de plano la industria. Entonces intenta, intenta y, y lo logra en realidad, eh, incluso esto continúa en el gobierno democrático de Alfonsín, en el gobierno eh, de Menem, y por lo menos hasta el 2003, el modelo de acumulación era financiero. Entonces, ese, ese, esa, ese modelo de acumulación financiera se instaura a partir del 2006, y luego no es eh, interrumpido, hay que hay que decirlo. Entonces, si bien había estas tensiones que, que, que planteamos anteriormente, la política fue decididamente anti-industrial. No es lo mismo tener una política eh, no industrial, ¿Sí? a tener una política antiindustrial. La idea era socavar la estructura productiva industrial eh, y, y de alguna manera también esto, lo, y lo señalábamos anteriormente, se enmarcaba en una idea de, eh, de una estrategia distinta de desperonización. ¿no? Siempre, siempre estuvo presente en los gobiernos militares y en cierto sector social, la realidad es así, cierta parte de la sociedad también lo quería de esta manera, querían erradicar el peronismo del de pensamiento y el poder que tenía dentro de la estructura social y uno de los mecanismos que encuentra la dictadura es decir, bueno, si no podemos hacerlo instaurando un modelo eh, económico, no podemos lograrlo con la proscripción política, lo que hay que hacer directamente es eliminar su fuerza de choque, eh, como lo fue, recordemos, anterior, eh, anteriormente, en el gobierno militar anterior, que es la pata sindical o la, parte, la pata trabajadora de la, eh, del peronismo. Entonces, recordemos que una de las cosas que logra el peronismo es articular y fortalecer un, un, el sector sindical. Entonces, en el 76, la, digamos, los sindicalistas fuertes será el sector obrero industrial, entonces para poder... Eh, digamos, frenar eh, o desperonizar, no solo obviamente con las armas, esto está claro, ni con el poder del Estado, la violencia del Estado, sino que también a través de la destrucción del de sector industrial, también si va a lograr debilitar, digamos, el obrero al dejar de ser obrero perdería su fuerza como tal. Entonces, la política industrial, de, anti-industrial del gobierno del 76, ADM, el gobierno, la dictadura del 76, además de apuntar a e instaurar un modelo eh, financiero, como que que logró instaurador, también tenía como objetivo eh, la debil el debilitamiento del sector sindical obrero industrial que había surgido a partir del peronismo como mecanismo, o como herramienta de erradicación del de propio peronismo. Obviamente hay muchos datos económicos, pero quería señalar este, este aspecto respecto de la política económica de la dictadura, sabemos que eh, dejó condicionado al país a través del crecimiento de la deuda externa. Pasamos antes de que, de que tomaran el poder de una deuda más o menos del 10% del PBI y cuando asume el Fonsín ya era del 20% del PBI y además el pago de intereses que había que pagar por la deuda eh, y, y el ingreso de capitales y las salidas por pago de utilidades, eh, había crecido enormemente, lo que generó una inestabilidad eh, económica y por supuesto, consecuentemente política, que ya sabemos, le tocó a Alfonso y luego vivir varias hiperinflaciones. Así que un poco esta es eh, la breve reseña que quería hacer en este 24 de marzo. Muchas gracias Claudio. Algo de, del problema de la deuda externa generada por la última dictadura estuvimos conversando justamente el jueves pasado con Alejandro Olmos quien eh, continuó eh, después de su padre eh, aportando documentación para, para esa causa. Eh, vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos con más economía de bolsillo por todas las radios de la UNER.